los del país sean bienvenidos sabía ya las noticias comenzamos de inmediato con el resumen de información lo más destacado en cuanto a noticias hasta esta hora de la tarde con el objetivo de fortalecer la lucha integral contra la violencia hacia niñas adolescentes y mujeres el fiscal departamental posesionó a 15 fiscales quienes tienen la tarea de lograr la pronta resolución procesal penal he llevado cursos de capacitación, incluso han tenido una pasantía con, con fiscales antiguos para que puedan interiorizarse de toda la problemática que el Ministerio Público. En efecto, la Ley 1173 de abreviación procesal penal entrará en vigencia el 4 de noviembre y va a tener un periodo de implementación de 90 días y se espera que a partir de febrero se tenga una justicia penal diferente. En ese marco, dentro de los trabajos es la capacitación a los operadores judiciales del país para que conozcan esa norma y su aplicación correcta para mejorar la justicia penal en Bolivia. Es así que se posesionaron 15 nuevos fiscales, 9 auxiliares, 4 asistentes médicos forenses, cuatro asistentes legales y un asistente de informática, a quienes el fiscal departamental pidió un gran compromiso en el trabajo a partir de la fecha. Estas personas o estas nuevas autoridades van a ser eh, llevadas a FEBAP, van a ser llevadas a el área de homicidios, al área patrimonial y sobre todo van a, eh, vamos a también crear dos, dos instancias muy importantes. La primera instancia es sobre la conciliación, van a existir fiscales, asistentes, conciliadores, los cuales van a descongestionar nuestro sistema. El principal objetivo de esta ley es mejorar la justicia en nuestro país, aplicando medidas inmediatas de protección a las víctimas, evitar la corrupción, la chicanería y evitar la suspensión de las audiencias, sancionando a los jueces disciplinariamente en brindar protección especial a las víctimas de violencia. Asimismo vamos a generar una... Eh, plataforma de notificación, eh, se nos están concediendo a La Paz nueve asistentes, eh, perdón, cuatro asistentes legales, sin embargo de aquello ya tenemos nosotros personal para eh, incrementar el, el área de, eh, de notificación. Va a existir una sola plataforma de notificación, el fiscal ya no va a ser notificar con el con su personal. Esto permitirá al órgano judicial orientar estrategias, buenas prácticas y lecciones aprendidas para fortalecer de manera paulatina las funciones en el marco de los fines pretendidos por la norma.